La virtual de Google, Google Classroom en este caso. Muy bien. Debemos tener claro no solamente el registro de nuestra asistencia, sino también la evidencia que nosotros debemos registrar y que vamos a tener que elaborar lo siguiente. Una vez que ustedes terminen de hacer el ejercicio del día de hoy, la evidencia que deben presentar es simplemente Sacar el enlace de invitación de su Google Classroom, pero ¿qué debe tener en su aula virtual? Debe tener mínimamente la denominación del aula, por supuesto, el nombre que ustedes vayan a colocar, que el nombre en este caso va a ser la experiencia de aprendizaje. Los temas que hayamos eh, definido, vamos a colocarlos allí como nombres de la actividad, y también vamos a identificar las subactividades que vamos a contemplar dentro de esta experiencia de aprendizaje. Eso va en función de acuerdo a la actividad seleccionada. Pero todavía no lo entendemos muy bien. No se preocupen. ¿okay? Esto lo vamos a volver a mostrar para que ustedes vean cómo vamos a ir construyendo esta experiencia de aprendizaje en nuestra aula virtual. Y lo vamos a hacer juntos. Vamos con esta parte eh, teórica que es muy importante que la identifique. ¿Cuáles son las características principales, entonces, de una experiencia de aprendizaje? Nosotros lo denominamos y lo simplificamos como un EDA. Pero para poder identificar esas características de la experiencia de aprendizaje, también tenemos que revisar algo muy importante, que es la normativa. Recordemos que esta normativa vigente nos da mucha información en el sentido de que, por ejemplo... Eh, el año pasado, la 93-2020, eh, ¿no? que se emitió el 25 de abril, eh, nos ha dado las orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de educación básica ¿no? durante todo el año 2020. Esto en el marco de, de la emergencia sanitaria que se ha dado por el COVID-19. Yo creo que de alguna manera, si teníamos una forma de trabajar, ¿okay? la normativa también ha dado las pautas necesarias para que podamos adaptar nuestro escenario formativo. Y también, por supuesto, ustedes conocen muy bien el documento que es la planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes ¿no? en la educación secundaria, que es un documento base y un documento de trabajo muy importante que podemos ir refiriendo. Pero esto tiene un trasfondo y se refiere exclusivamente a lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de las experiencias de aprendizaje, tenemos aquí un pequeño mapa, y este pequeño mapa ustedes lo conocen muy bien, lo han ido revisando seguramente, y por supuesto está en cada uno de los documentos que se publican en Aprendo en Casa. Y en un momento vamos a ver dónde encontramos mucha de esta información y cómo está organizada también, que es vital conocer ello. Una experiencia de aprendizaje hoy en día parte de lo que es una situación, ¿no? lo que nosotros denominamos un reto. Pero para ir construyendo y ir resolviendo esta situación o este reto, Normalmente eh, vamos a seguir estas etapas que han sido clasificadas eh, de esta manera. Recordemos que son varias competencias las que podemos eh, necesitar para cumplir ese propósito de aprendizaje, pero cada una de esas competencias también tiene sus propias producciones, tiene sus actuaciones, ¿no? interacciones que nosotros las denominamos y cada una de ellas también tiene sus propios criterios de evaluación y sus instrumentos de evaluación propios. Al ser competencias distintas, seguramente los criterios y los instrumentos van a ser muy diversos también en este escenario. Todo esto nos lleva a una secuencia de actividades sugeridas. Y partimos de aquí, por favor. La propuesta que nosotros les vamos a mostrar hoy día, ¿no? Finalmente se convierte, como dice aquí, es una secuencia de actividades sugeridas. Eh, si bien existe una forma en la cual podemos desarrollar y revisar las acciones, nosotros simplemente estamos planteando una propuesta de cómo podría ser la mejor forma de plasmar una experiencia de aprendizaje en nuestra aula virtual. No es modelo rígido. Recordemos que puede ser mejorado. Podría ser tal vez optimizado con muchas de las habilidades que ustedes tienen, con muchas de las realidades en las cuales ustedes se encuentran. ¿Ok? Nosotros hemos hecho todo un trabajo para poder determinar y poder mostrarles cómo plasmamos una experiencia de aprendizaje en nuestra aula virtual. Entonces, basándonos en ese escenario, el día de ayer nos han presentado lo que es la ruta de lo, eh, del análisis de una experiencia de aprendizaje. Y finalmente se ha simplificado en, en tres cositas muy importantes aquí. Primero, partimos de nuestra experiencia de aprendizaje a través de una situación y por supuesto la planificación correspondiente a esa experiencia de aprendizaje Analizando los procesos ¿no? para el desarrollo de esta experiencia. Pero aquí en el punto número uno, en esta ruta para identificar nuestra experiencia de aprendizaje, no solamente está el docente uno, el docente A, el docente responsable. Puede estar allí también el equipo de docentes quienes van determinando la situación, quienes van realizando la planificación. No es labor de una sola persona. Okay. Vamos a ver cómo, cómo entendemos esta parte. Una vez que hemos determinado la situación y hemos hecho el proceso de planificación, por supuesto vamos a pasar a lo que es la revisión de la guía del docente, ¿no? La guía de la planificación del docente. Allí vamos a ver todas las experiencias de aprendizaje según sus componentes y las competencias vinculadas que tienen asociadas cada una de ellas. Entonces, miren este trabajo. El docente no está solo. Seguramente está acompañado de uno, dos, tres o cuatro colegas, dependiendo de la experiencia de aprendizaje en la cual vayan a participar y vayan a construir juntos. Y finalmente vamos a plasmar todo ello en actividades, actividades que deban desarrollar ¿no? todos nuestros estudiantes, los jóvenes. Estas actividades eh, están sugeridas también, por supuesto, y cada uno de nosotros, eh, de acuerdo a nuestra área o a nuestra especialidad, vamos a ir, determinando cuáles serían aquellas actividades que vamos a ir desarrollando y cuáles serían aquellas propias de la experiencia de aprendizaje en la cual vamos a ir trabajando. Ok, Yo sé que todavía de repente suena muy conceptual todo esto, pero vamos a ver la práctica. Cómo hacemos eh, todas estas acciones y dónde encontramos la información para poder realizar ello. Recordemos que nosotros tenemos un punto de partida y para ese punto de partida nosotros tenemos caso, aprendo en casa, ¿ok? Este punto de partida o esta base nos va a ayudar a determinar dónde podemos encontrar nuestras experiencias de aprendizaje, cuáles son aquellas que debo realizar en este mes o en esta semana, cómo están organizadas, qué áreas o qué docentes de áreas son los que participan en la elaboración o en la construcción de esta experiencia de aprendizaje, bueno, por supuesto que allí deben estar insertos aquellos componentes de diversificación o de adaptación que ustedes van a ir realizando, porque si bien tenemos una base que propone el ministerio, tal vez esa base no se adapta a nuestra realidad. No, yo vivo en un lugar donde el escenario, este, la institución educativa, los padres de familia, los estudiantes tienen un comportamiento y una estructura definida eh, de forma muy diferente. Yo sé que muchos de ustedes ya han hecho bastantes adecuaciones, han hecho bastantes... Eh, trabajos en la parte de adaptación y también ya han ido usando algunas herramientas para plasmar las, sus es, experiencias de aprendizaje. Bien, vamos a lo siguiente. En un momento vamos a hacer la práctica directamente en Internet, pero aquí tengo algunas capturas de pantalla que nos han facilitado este, el equipo, en este caso, que estuvo a cargo ayer del webinar, que fue este, Verónica y Brissette, ellas han construido mucha de la información que está aquí y nos han compartido para poder este, alcanzarles a ustedes. Y este material también ustedes eh, lo tienen para poder repasar o hacer las anotaciones necesarias. Entonces, cuando yo voy a ingresar a Aprendo en Casa, tengo que identificarme primero. ¿No? Muchas de las acciones que vamos a desarrollar las vamos a hacer como invitados, ¿les parece? Para no tener mayor complicación. Y cuando yo ingreso a Aprendo en Casa, una vez que me haya identificado como humano, ¿no? porque hay algunas restricciones en cuanto a los accesos, tenemos que revisar eh, que vamos a trabajar en el ejercicio del día de hoy con secundaria y nos vamos a ir a secundaria regular. Vamos a hacer todos la, el mismo ejercicio de preferencia para que sigan la secuencia y cómo está esta construida. Vamos a elegir en secundaria regular a primero y segundo grado. Bien, aquí y lo primero que tendría que hacer en, en este caso, en esta ventana que yo tengo, es empezar a elegir aquí donde dice inicial, luego tendría que elegir básica regular secundaria, luego tendría que elegir secundaria regular, ¿no? En esa secuencia. Vamos a hacer en la práctica. No se preocupen, estas capturas de pantalla nos ayudan mucho para recordar y tener la base de poder hacerlo correctamente. Luego vamos a ingresar a este espacio y en este espacio ya estoy dentro de secundaria y lo que tengo que hacer es elegir primero y segundo grado. Una vez que yo elija primero y segundo grado, ya voy a encontrar el mensaje de bienvenida que equivale exclusivamente a que yo ya estoy ubicado en un espacio donde voy a encontrar la información suficiente para Revisar estas experiencias de aprendizaje. Recordemos, este mensaje de bienvenida de alguna manera nos sitúa en el lugar donde vamos a dar inicio a esta al trabajo de, del día de hoy. Pero aquí tengo cuatro botones. Tengo el botón de planificamos, tengo el botón de fortalecimiento profesional, el botón de exploramos y aprendemos y el botón finalmente de seguimos aprendiendo. Hay algunos que son de uso exclusivo del docente y otros del, del estudiante. Muy bien, vamos a elegir nosotros, aquí, planificamos. Porque recién estoy ingresando, quiero ver cuáles son estas experiencias de aprendizaje, quiero ver la guía del docente, a ver qué es lo que me depara en este caso, para este primer y segundo grado, y ver qué vamos a ir encontrando. Muy bien, una vez que yo elija la opción planificamos, Aquí tengo tres opciones muy importantes. La primera tiene que ver con la guía del docente. ¿ok? Hay una guía explicada y detallada de lo que significa ¿no? la labor que vamos a desarrollar aquí. Luego tengo un espacio de orientaciones generales y el centro de recursos y herramientas. En el centro de recursos y herramientas vamos a encontrar algunos elementos que también nos van a permitir identificar y definir aquellas experiencias de aprendizaje que vamos a ir utilizando. Yo voy a elegir guía del docente y allí vamos a revisar muy rápidamente el documento que, que tenemos en esa guía del docente. Cuando entramos a guía del docente, encontramos las experiencias como tal, las experiencias de aprendizaje. Y si ustedes ven aquí, bueno, en esta pequeña captura solamente estamos viendo tres experiencias de aprendizaje. Nosotros Hoy vamos a elaborar solo una experiencia de aprendizaje. Y no toda la experiencia de aprendizaje completa, solamente vamos a centrarnos ¿sí? y vamos a revisar una actividad dentro de la experiencia de aprendizaje. ¿okay? Miren ese camino que hemos estado haciendo, lo vamos a hacer directamente en web en este momento. Así es que vamos preparando nuestros navegadores de internet para seguir toda esta secuencia de pasos ¿no? que estamos mostrando aquí en las pantallas. Yo la voy a ir haciendo con ustedes paso a paso. Muy bien, entonces vamos a trabajar la experiencia 1. Y de preferencia todos hagamos el mismo ejercicio para no tener complicaciones y no perdernos en este intrincado que pueda surgir para algunos de ustedes que tal vez no están en la labor docente. Recuerden que muchos eh, de nosotros somos DAIS, ¿no es cierto? Y de alguna forma allí nosotros cumplimos una función diferente. Y cuando el docente quiera recurrir y decir este, cuál es la ruta que voy a seguir y qué es lo que voy a necesitar, a quién van a consultar. Necesariamente nosotros, este, como DAIF, como CIS, necesitamos conocer y, e identificar ¿no? cuál es la secuencia, cuál es la ruta que debe seguir cada docente. Muy bien. Yo he elegido en este momento la guía del docente y aquí tengo la, de la experiencia 1 y encuentro, miren aquí, esta pequeña... Este pequeño enlace ya a un documento. Y ahí veo la guía del docente de la experiencia 1. Vamos a ver de qué se trata este documento y qué nos depara para poder ir avanzando. Hemos visto bastantes pasos dentro de esta ruta y se las voy a mostrar desde el navegador web. ¿Qué es lo que les pido entonces a cada uno de ustedes? Por favor, necesito que cada uno de ustedes también... Inicie su navegador web y puedan compartir eh, junto conmigo ¿no? la información que yo les estoy mostrando y puedan compartir si están siguiendo la secuencia o tal vez tienen algún inconveniente. Yo estoy aquí en mi navegador, estoy usando mi cuenta. Bueno, en este caso yo tengo mi cuenta Aprendo en Casa. Está aquí registrada mi cuenta Aprendo en Casa. Recuerden que también pueden hacer este ejercicio con su cuenta personal. Muy bien. Lo primero que voy a hacer antes de, de identificar y entrar a mi aula de clase voy a entrar a la página de Aprendo en Casa. AprendoenCasa.pe. Muy bien. Yo ingreso allí a AprendoenCasa.pe. Seguro que muchos de ustedes ya se han registrado, ¿no? Ya se han identificado correctamente, etc. Vamos a entrar nosotros como visitantes. ¿Ok? Aquí, debajo del botón amarillo que dice ingresar, encuentro la opción ingresa como visitante. Y aquí tengo que elegir, me voy a conectar como docente, familia o estudiante. En este caso vamos a elegir la opción docente. Pero antes de eso, debo pasar una validación por el sistema y decir que soy humano. ¿Sí? Muy bien, soy humano. Y aquí me hace una pregunta. Bueno, las preguntas van a ser muy diversas en este caso. Esto un poco para proteger la información que se tiene y la cantidad de accesos que puedan haber. Me dice, ah, muy bien, marca las imágenes que tengan un barco. Bueno, no, no me dice el tamaño del barco, vamos a tratar de identificar aquellas que sean correctas y vamos a ver si logramos determinar eh, que todo esto es efectivamente correcto. Muy bien, ya validó el sistema, sí has elegido las opciones correctas y voy a ingresar como docente. Bien, estoy aquí entonces con mi cuenta Aprendo en Casa, eh, acabo de ingresar, no le he dicho si quiero ingresar a Inicial, Primaria, Secundaria, simplemente estoy dentro. En la esquina superior derecha ustedes ven el botón de menús y allí en el botón de menú me dice hola docente. Claro, estoy este, de forma anónima, estoy como visitante, pero ya me identifica que soy docente porque es la opción que he elegido al principio. Bien, me voy aquí a la opción Inicial. Allí puedo elegir, por ejemplo, básica regular. Vamos a hacer el trabajo, recordemos, con secundaria. Entonces, yo me voy a la opción secundaria y allí voy a elegir secundaria regular. Entonces, miren esta secuencia, por favor, eh, tomémosla en cuenta o tomemos nota para que no tengamos mayor inconveniente en retornar nuevamente a este proceso. Entonces he ingresado una vez más, por favor, para aquellos no que no están muy familiarizados y disculpen de repente que sea muy incidente en ello, es importante seguir la secuencia. Me voy a básica regular, secundaria y secundaria regular. Muy bien, voy a ingresar allí. Perfecto. Y me dice, eh, vas a trabajar con primer y segundo grado, tercero, cuarto o quinto grado. ¿No? Entonces aquí tengo una elección nueva que realizar. Pero ya tengo una bienvenida aquí en la parte inferior. Me dice, eh, descubre esas nuevas experiencias hechas para ti. Exploramos y aprendemos. O seguimos aprendiendo, ¿no? Hay secciones que contienen esta información. Vamos a centrarnos nosotros, entonces, en secundaria regular, primer y segundo grado. Voy a elegir esa opción. Y aquí están los cuatro botones de los eh, cuales hacía mención hace un momento. Planificamos, fortalecimiento profesional exploramos y aprendemos juntos y seguimos aprendiendo. Bien, vamos a elegir la primera opción. El primer botón, planificamos. Aquí en planificamos ya tengo el espacio y me dice lo siguiente textualmente. Aquí encontrarás recursos para la planificación curricular, las orientaciones generales, las guías por experiencia de aprendizaje ¿no? y un centro de recursos pedagógicos. Muy bien. Entonces, nuestro punto de partida. Siempre va a ser la guía docente. Yo me voy aquí a guía docente. Perfecto. Y aquí voy a encontrar las orientaciones para la implementación de las experiencias de aprendizaje. Ah, muy bien. Yo tengo que trabajar entonces en mi aula virtual el día de hoy una experiencia de aprendizaje. Pero ¿cuántas experiencias de aprendizaje tengo aquí? Oh, tengo siete experiencias de aprendizaje. Entonces, hoy día vamos a trabajar como base una experiencia de aprendizaje. Y vamos a elegir la primera experiencia de aprendizaje. Voy a ingresar entonces a la experiencia 1. Y aquí la experiencia 1 ya me presenta documentos. Bien, aquí tengo mi maletín con los documentos. Y tengo la guía del docente, ¿no? Hay una guía del docente LED, guía del docente reflexionamos, etc. Voy a trabajar con el primer documento, la guía del docente. Voy a ingresar allí. E inmediatamente me carga la información en una nueva pestaña. Recuerden que ya tengo dos pestañas. La primera pestaña donde hice la solicitud de información y la segunda pestaña con el resultado. Y aquí me dice, muy bien, estamos mostrándote la guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje. Ah, muy bien, creo que estoy en, por buen camino. Pero miren, hay algo más aquí. Primero voy a encontrar la presentación de la experiencia y aquí hay algunos datos muy importantes. Voy a ir avanzando un poco y voy a mostrarles en este escenario lo siguiente. covita si me ayudas, por favor, y podemos en este caso pasar el link de asistencia. Sería muy importante poder hacerlo, por favor. Sí, Antes me adelanté de un poquito, ya lo pasé, pero lo vuelvo a pasar ahorita. Claro que sí. Porque es importante que todos ya estemos conectados porque ya tenemos un punto de partida para realizar muchas actividades. ¿Ok? Eso es importante. Muy bien, gracias, Jovita. Bien, estamos entonces en la guía docente para la planificación curricular. ¿Ok? Aquí tenemos algunos datos generales. Por ejemplo, el título. ¿Cuál es el título de esta experiencia de aprendizaje? Promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Muy bien. Existe una propuesta de fechas aquí, es del 5 al 30 de abril. Muy bien, tiene una duración de tres semanas. Quiere decir que esta experiencia de aprendizaje que voy a implementar en mi aula virtual debe estar planificada para tres semanas. Ahora, ¿para qué ciclos? Primer y segundo grado. Ah, muy bien, lo que es el ciclo 6. ¿Y quiénes intervienen en esta primera experiencia de aprendizaje? No solamente es un profesor. ¿no? Un especialista. En este caso tiene diferentes áreas. Por ejemplo, está la, la, la de DPCC, que es Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Está Comunicación, está matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnología. Entonces, quiere decir que esta experiencia de aprendizaje puede ser construido por varios docentes o varios especialistas, así es. ¿OK? Es importante recordar ello. Entonces, podemos tener una sola Clase dentro de Classroom compartida con varios docentes, por supuesto, y cada docente va a ir construyendo y aportando sobre la experiencia de aprendizaje en nuestra aula virtual. Ese es el propósito. ¿Ok? Ya estamos iniciando el trabajo en equipo. Y esto lo vamos a hacer, miren, desde el principio, desde la planificación. Podemos ir sentándonos y trabajando juntos. Más abajo voy a ver los componentes. Bueno, aquí está el planeamiento de la situación, el propósito del aprendizaje, etcétera, etcétera. ¿no? Hay una serie de elementos que están registrados en esta guía. Pero me voy a desplazar muy rápidamente a lo siguiente. Aquí nosotros tenemos las competencias, los criterios y las actividades. Aquí está mostrándonos el documento tres columnas. Nosotros el día de hoy solo tenemos que desarrollar una actividad y las actividades las encontramos aquí ya propuestas. Tengo la actividad 1, comprendemos la problemática de la participación democrática y nos preparamos para el reto. Tenemos una actividad 4, una actividad 11, 5, etcétera Y aquí están plasmadas todas las actividades en este documento. ¿no? Acá me hace una referencia que hay 14 actividades. Están, por supuesto, en, en un orden específico, no es el orden este, necesariamente secuencial. Y si yo quiero ver un poco más adelante, voy a encontrar la secuencia de actividades sugeridas. Por ejemplo, nos dice, la actividad 1. Hace referencia a comprendemos la situación y nos organizamos. Ah, muy bien. Esta actividad 1 refiere a lo siguiente. Comprendemos la problemática de la participación democrática y nos preparamos para el reto. ¿Quiénes intervienen? Ah, ok, los especialistas del área de, de EPCC. Y aquí está un poco la explicación. En la actividad 2, ¿qué se debería realizar? Ah, leemos y opinamos sobre la ciudadanía y la formación de ciudadanas y ciudadanos. ¿Y quién es el responsable? Quien está a cargo de comunicación. Entonces, miren, la propuesta aquí ya está construida. ¿No? ya tenemos simplemente que revisar el documento para ver quiénes intervienen en cada una de las actividades. La actividad 3, por ejemplo, está a cargo del de área de matemáticas. Y la actividad 4, ah, nuevamente los eh, docentes de, de PSC van a intervenir aquí. Entonces, vemos que ya esto nos sugiere un trabajo colaborativo, por supuesto que sí. Entonces, yo antes de poder construir mi aula, me tendré que reunir con los docentes, de esta experiencia de aprendizaje que es nuestra primera experiencia de aprendizaje y tal vez hacer la planificación con ellos. Mira, tú estás a cargo de la actividad 1, ¿qué vas a hacer? Ah, muy bien, acá me dice que haga esto, me sugiere esta actividad. En la actividad 2, ah, el profesor de comunicación dirá ah, miren, yo voy a trabajar con esta herramienta yo voy a trabajar con un PowerPoint, etcétera Y así van construyendo por supuesto y planificando juntos. Una vez que tienen este, la planificación ya hecha, lo que van a tener que hacer es crear el aula ¿no? o la clase dentro de Google Classroom. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Les vamos a enseñar una secuencia del proceso de creación, en este caso, de su clase dentro de Classroom. Y así, todas las actividades están en ese escenario. Aquí está el profesor de ciencias sociales, nuevamente la actividad 6 interviene en matemática, etc. Creo que eso ya quedó muy claro. ¿Cuál es el documento base? Entonces, el documento guía que estamos usando es este de aquí, la guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje. ¿Ok? Muy bien. Hasta allí creo que no hay mayor inconveniente en ese escenario y vamos a continuar eh, con la estructura. Y algunos me dirán, este profesor, pero aquí la propuesta está para que esta experiencia de aprendizaje se pueda desarrollar uh, durante esas uh, tres semanas. ¿no? Es correcto, claro, hay una planificación que está allí propuesta, estructurada, de alguna manera para que nosotros podamos tomarla de base. Muy bien, voy a regresar a mi PowerPoint entonces para que ustedes puedan continuar con la secuencia y podamos ver algunos detalles adicionales. Permítanme compartir esta nueva pantalla. Ok. Entonces, a resaltar lo siguiente. Que muchas áreas son las que intervienen en una experiencia de aprendizaje. Y aquí me quedó muy claro eso. Perfecto. No voy a trabajar solo. Debo ya trabajar en equipo y debo empezar en un entorno colaborativo como va a ser nuestro clase. Muy bien. Un repaso muy rápido de las actividades, ¿no? A la izquierda tenemos la competencia, los criterios y aquellas actividades en las cuales vamos a participar. Pero incidir también en lo siguiente. Por ejemplo, la actividad 1 no es una sola. Para desarrollar esa actividad 1, seguramente yo voy a tener subactividades. Ah, muy bien. Miren, cada vez estamos... Como dicen, desmenuzando un poco más cuál sería esa estructura de trabajo. La actividad 4, por ejemplo, nos dice identificamos formas, etcétera. También debe tener sus, sus actividades. Vamos a ver eso un poco. Estamos, recuerden aquí, este es nuestro espacio. Estamos en lo que es secundaria regular, primer y segundo grado. Creo que eh, no tenemos problemas en ubicarnos en ese espacio, pero vamos a ir definiendo ahora lo siguiente. Hemos visto muy bien el espacio de planificación, ¿no? que era el primer botón, donde hemos encontrado allí nuestra guía. Pero, ¿dónde están las experiencias como tal? Ah, muy bien. Tenemos ahí la tercera opción, el, el botón que nos dice Exploramos y aprendemos. Muy bien. Y aquí en exploramos y aprendemos, ¿qué vamos a encontrar? Ah, muy bien. Allí vamos a encontrar nuestras experiencias de aprendizaje. Y vamos a empezar a elegir. Por ejemplo, yo voy a elegir la primera que dice promovemos la participación, etcétera no La que tenemos registrada para el ejercicio de hoy. Y una vez que pulso en esta opción, se me va a desplegar y se me va a mostrar todas las actividades ¿no? que pertenecen a esta experiencia de aprendizaje que hemos eh, elegido. ¿Y cuántas experiencias tiene, en este caso, la opción que hemos elegido? Si ustedes hacen un conteo muy rápido, aquí tenemos 14 actividades a desarrollar. Pero estas actividades ustedes están viendo que están acompañadas también de videos. Si ustedes ven aquí en la parte superior, tenemos con íconos de color rojo dos videos. Dos videos que nos van a dar, en este caso, um, el conocimiento acerca y nos van a acercar a la experiencia de aprendizaje que hemos elegido. Y también nos van a dar las orientaciones básicas para esta planificación. Ah, muy bien. Y nos da un documento por cada una de las actividades que vamos a Desarrollar. Entonces, creo que en ese sentido no vamos a tener mayor complicación en poder llegar a este espacio. Muy bien, permítanme hacerlo entonces en la computadora para que ustedes eh, puedan ver directamente en el navegador cómo encuentro cada una de estas actividades. Bien, vamos a hacer un cambio de pantalla compartida. Permítanme, yo voy a regresar nuevamente a mi navegador y estoy aquí. Si ustedes ven, tengo una barra de menús Me dice, estás en secundaria regular, estás en primer y segundo grado, estás en planificamos, estás en la guía del docente y estás viendo en este, sí, la experiencia 1. Y esta experiencia 1 tiene estos cinco documentos. El más importante que hemos revisado es esta guía del docente. Muy bien, creo que por allí está el camino. Muy bien. Pero vamos a ver ahora las actividades que hemos encontrado en esta guía del docente. Recordemos que aquí, esta guía del docente que hemos revisado, tiene unas actividades, aquí un grupo de actividades propuestas, ¿no? Aquí están actividades 1, 4, 11, 3, etcétera, ¿no? Y aquí están cada una de las actividades. Muy bien. Pero yo quiero el documento de cada una de las actividades para ver cómo voy a hacer la implementación y miren yo puedo ir regresando aquí en esta barra de menús en la parte superior yo puedo ir regresando me voy a la guía del docente muy bien aquí estaba en experiencia me voy a la parte de planificación puedo regresar hasta primer grado etcétera y estoy aquí casi como en el principio qué voy a hacer aquí? Acuérdense, yo seguí el camino de planificación, ahora voy a seguir el camino de exploramos y aprendemos. Bien. Y aquí en exploramos y aprendemos, vemos las experiencias de aprendizaje que podemos desarrollar. ¿Se acuerdan que teníamos siete? Y aquí están cada una de ellas. Vamos a elegir la primera, que tiene que ver con promovemos la participación, ¿no es cierto? ¿Ok? Bien, estoy aquí. Y si ustedes ven aquí, voy a encontrar los dos videos que les había mencionado, uno de presentación y el otro de orientaciones para la planificación, y luego tengo las actividades, otros documentos, por supuesto, que acompañan este, este espacio, y tengo aquí la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, etcétera y tengo las 14 actividades que habíamos identificado, y que también nos propone, ¿no es cierto, nuestra guía docente. Vamos a revisar rápidamente esta actividad 14. Miren, voy a ingresar a la actividad, ¿ok? Recuerden que se abre una nueva pestaña. Me quedo aquí en esta pestaña en el origen, ¿no? Y aquí en la segunda pestaña ya tengo cargada la actividad 14. Aquí se hace referencia, por ejemplo, me dice, estás en la experiencia de aprendizaje integrada 1, de primer y segundo grado, y estás viendo la actividad 14. ¿Y qué es lo que propone? Difundimos nuestra propuesta de acciones para la participación democrática y convivencia en diversidad. Muy bien. Y aquí voy revisando y encuentro todo lo que se propone, en este caso, el desarrollo de esta actividad. Ahí están los recursos visuales, ¿no? Todo lo que podríamos trabajar en esta actividad número 14. Muy bien. Aquí tengo cinco hojas que debo revisar e identificar aquellas propuestas que voy a ir construyendo. Muy bien. Voy a regresar nuevamente aquí. ¿Okay? Lo mismo podría hacer con cada una de las actividades que tengo. Vamos entonces a revisar lo siguiente. Vamos a ver un poco las ideas fuerza qué significan y qué es lo que vamos a encontrar hasta lo mostrado en este momento. Estoy haciendo un cambio de pantalla para que ustedes puedan recibir la siguiente información. Tres ideas fuerza importante que fueron presentadas también el día de ayer y seguramente ustedes recuerdan. La primera, las experiencias de aprendizaje se convierten en un conjunto de actividades. En este caso, ¿cuántas actividades hemos identificado? Jovita, a ver si nos fijamos en el chat, esto queda como pregunta. ¿Cuántas actividades hemos identificado en esta primera experiencia de aprendizaje? Y se ha mostrado ahí la cifra, ¿no? Imagínense, es la construcción que vamos a desarrollar de la experiencia de aprendizaje, y aquellos docentes que estén atentos seguramente por el chat, <coughs> perdón, nos van a ya hacer están llegar. Me parece 14, muy 14, bien. 14, 14, 14. Graciela, Emily, Herbert, Elmer, todos dicen Joseph, Eddie, Corín, todos dicen 14 actividades. Lily Noel. Perfecto, creo que nadie se ha equivocado, entonces estamos por buen camino. Entonces estamos. Pero también están indicando lo siguiente, Jovita, y permíteme resaltarlo. No solamente son las actividades eh, que son 14, sino por allí alguien también, o varios están con, están indicando, que son 14 actividades que involucran a varias áreas. Y eso es importante recordarlo, porque imagínense, yo soy profesor de matemática, y voy a trabajar en esta primera experiencia de aprendizaje. Entonces, yo no voy a hacer las 14 actividades. ¿okay? En matemáticas creo que solamente tiene tres actividades. Entonces, como va a involucrar a diversas áreas, Quiere decir que los docentes de las otras áreas también van a participar de la construcción de estas 14 actividades. Entonces, y ahí va, va el trabajo colaborativo, ¿no? Ya las experiencias son distintas. Y lo mejor de todo es que estamos acompañados de una herramienta como lo, la que es este Google Classroom. ¿Vamos a hacer esa implementación? Muy bien, profesores. Muchas gracias por la respuesta. Veo que estamos muy atentos y resaltar ese, eh, ese detalle, ¿no? El trabajo va a ser interdisciplinario. Muchas gracias. Alguien por allí nos dice, yo no puedo ingresar a, a la cuenta Aprende en Casa. No, a la página web de Aprende en Casa. Recuerden que estamos visitando la página web de Aprende en Casa y allí tenemos una opción de visitante. Si tal vez tienen un inconveniente, por favor, en poder ingresar, indíquenlo. Eh, no estamos usando ningún usuario y contraseña, estamos usando como visitantes, eligiendo la opción docente. Si tienen problemas, mándenos la captura de pantalla por el chat para poder ayudarlos. Muy bien, ok, sí, profesor, muy bien, este profesor Yuri, ahí nos dice, sale inicial, ¿no? Claro, seguramente está saliendo inicial la primera opción, pero tenemos que hacerle el recorrido. Se los voy a mostrar nuevamente en un momento, por favor, ¿ok? Algunos tal vez no, es, no han visto la secuencia completa, seguramente nos hemos conectado un poquito tarde. Muy bien, Recordale, ok, profesor. te voy a poner la asistencia en este momento porque hay varios profesores también que en esa misma línea todavía no han registrado. Ok, esperemos un momento entonces, eh, mientras podemos ir revisando la asistencia. Ok, ahí, este, muchas gracias profesor, Este, está compartiendo la captura de pantalla, que, cuál es el camino que podemos usar, no? cuál es la secuencia. Ah, no sale la opción de buscar niveles, ok, no se preocupen. Oh, ahí inmediatamente nos están apoyando, perfecto, muchas gracias. Es importante este el apoyo que nos brindan los ATAP-DITE. Muchas gracias profesor. Bien, entonces retomando, recordemos en el punto número uno de la presentación que estoy eh, mostrando ahora en pantalla. Las experiencias de aprendizaje son un conjunto de actividades. No quiere decir que yo, como docente de matemática, tenga que hacer las 14 actividades que hemos visto en esta primera experiencia de aprendizaje. Y son conducentes, por supuesto, a las actividades, ¿no? A afrontar una situación o un problema complejo, ¿no? Eso por definición. En el punto número dos, las experiencias de aprendizaje se desarrollan en etapas sucesivas. Claro, no puedo trabajar este, en el orden que yo quisiera, ¿ok? O en el orden que tal vez este, alguien por allí lo haya sugerido. Recuerden que la propuesta también mantiene una secuencia. Y hay sugerencias de que la actividad 1 se te puede realizar primero, luego tra eh, trabajamos la actividad 3, de repente luego la actividad 2, etcétera. Esa secuencia también está allí organizada y presentada. Es importante que, que revisemos esa secuencia, ¿ok? Porque son actividades sucesivas que se van a ir planteando. ¿Esto cuándo sucede? Cuando nosotros planificamos las actividades en el tiempo. Si, y, si ustedes recuerdan, nosotros vamos a trabajar esta experiencia de aprendizaje para tres semanas. Y si voy a usarla tres semanas, muy bien, tengo que ver cómo se van a ir distribuyendo en el tiempo aquellas actividades que vayan a desarrollar los participantes. Tal vez sea una por día. Tal vez algunas, algunas las puedo hacer juntas, ¿cierto? ¿OK? Esas actividades son las que existen allí dentro de la planificación. Y en el punto número 3, vamos a ver que las experiencias pueden ser interdisciplinarias, como muchos de ustedes ya lo este, indicaron. Y por supuesto por áreas. Y cada uno tiene que mantener la misma estructura, ¿no? La estructura que se ha definido. Muchas gracias por allí en el chat. Leyéndolos me dicen... Tiene que haber un trabajo colegiado con los docentes involucrados en dicha, en, en dicha experiencia de aprendizaje. Muchas gracias por indicarlo. Ok, en el webinar trabajaron solo secundaria. Sí, a manera de ejemplo, estamos siguiendo todas las secuencias de secundaria. En primaria no hay mucha averiguación, así es que no tengan mayor inconveniente. Por favor, si sí es posible eh, seguir esa secuencia. Muy bien. Ok, entonces, ese trabajo de planificación es importante. Bien, seguimos entonces. Voy a compartir nuevamente mi navegador porque algunos creo que este no lograron hacer la secuencia desde el principio. Muy bien. Un poco para responder al profesor uh, Yuri que estuvo haciendo algunas consultas y también para compartir con algunos de ustedes que han tenido tal vez inconvenientes en poder seguir la secuencia. ¿Ok? Bien, estoy aquí en mi cuenta Aprendo en Casa. Aquí me está marcando secundaria regular. Claro, por defecto tal vez me va a llevar siempre a inicial. Recuerden que estamos entrando como visitantes. Y al momento de entrar como visitantes, yo tengo acceso a todos los niveles. Entonces, allí yo tendría que elegir secundaria. Aquí, luego básica, regular, ¿no es cierto? Y secundaria, perdón, regular. Esa sería la secuencia que debo identificar. Nuestro punto de partida siempre va a ser esta opción. Secundaria regular, básica regular. ¿Okay? Aquí tengo secundaria y secundaria regular. Este es el camino que estoy siguiendo para poder llegar hasta aquí. Y Luego voy a elegir primer y segundo grado. Creo que ahí no hay mayor inconveniente en ese en sentido. Luego, para encontrar la guía docente, me he ido a planificamos. Y aquí encontré la guía del docente. Una pequeña visita a algo muy importante. Miren, me voy a ir a este centro de recursos y herramientas. Y aquí en este centro de recursos y herramientas vamos a poder encontrar nosotros el enlace al repositorio. Seguro muchos de ustedes han visitado el repositorio. Pero ¿qué es importante aquí en el repositorio? Ah, muy bien. Aquí hay algunos recursos y orientaciones para el año escolar. Y aquí tengo las acciones propias eh, de planificación anual curricular. Voy a ingresar allí. Muchos de ustedes decían, muy bien, la labor inicial de planificación es muy importante. Perfecto. Y si vemos la labor de planificación, aquí tengo el calendario con aquellas experiencias de aprendizaje ya planificadas. Yo estoy viendo secundaria en este momento. Aquí está y voy a descargar el documento. Y aquí está la planificación ¿no? para secundaria. Bueno, me voy a pasar a la diapositiva, en este caso a la pantalla que nos interesa, y aquí está la planificación anual del sexto ciclo. Y aquí veo, número uno, cuál es la situación, el título de la experiencia de aprendizaje, que es la que estamos trabajando como ejemplo. Promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad. ¿Cuánta, uh, ¿Cuánto dura esta experiencia de aprendizaje? Tres semanas. Y aquí está la propuesta de fecha. Y aquí tengo, miren, todas aquellas experiencias de aprendizaje ya planificadas ¿no? durante las diferentes eh, semanas o eh, diferentes fechas. Con la duración y también con los detalles de eh, las fechas y horas. ¿Ok? Entonces, este documento lo he encontrado aquí en el centro de recursos. Entonces, miren cómo se están uh, organizando las cosas y cómo se van planificando, ¿no? Es importante definirlas allí en ese sentido. Aquí, recuerden que he visitado el centro de recursos y herramientas. Muy bien. Todos creo que hemos llegado a la guía del docente. Tengo siete experiencias de aprendizaje aquí para primer y segundo grado y solo vamos a trabajar con la experiencia uno. Y aquí está el documento que es la guía docente que vamos a tomar de base para este ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Creo que esa secuencia la podemos recordar. Pero acá solamente hemos llegado a los documentos, ¿no es cierto? De planificación, las guías del docente. Si quiero regresar y ver cada una de las actividades, simplemente regreso aquí. Primer y segundo grado. Me voy a exploramos y aprendemos. Y voy a elegir de las siete experiencias de aprendizaje, solo voy a elegir una. Y aquí en esta elección, recuerden que teníamos los videos de presentación y orientaciones, y luego tenemos las actividades propias: actividad 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Cada una de las actividades aquí. Muy bien, creo que ahí no hay mayor complicación. Jovita, si nos puedes ayudar, por favor, revisando algunas este, preguntas, por favor, y me ayudas respondiendo, vamos a verlas. Sí, sí, sí. Hay, hay mucha inquietud, Lincoln, por las experiencias de aprendizaje de primaria. Eh, creo que que habría que resaltarles la idea de que estamos como ejemplificando, no podríamos hacer todas, ¿no? Habría que, que mencionarles aquello a los profesores. No, sí, entendemos la inquietud, pero... Eh, enfoquémonos en seguir la ruta para la propuesta que tenemos, para que ustedes puedan seguir y revisar y luego con la expertise que tienen todos los profesores van a poder revisar los materiales. Ahí están todos los materiales en Aprendo en Casa, ¿no? No porque no hagamos un ejemplo primaria, eh, no sirve la propuesta. Tendríamos que mirar el proceso que se está siguiendo, enfocarnos en eso, para poder hacer ese mismo proceso con primaria donde me toque trabajar. Efectivamente los profesores, como bien dice el profesor Gerber, los profesores hacen un trabajo colegiado todo el tiempo y manejan muchas áreas los profesores de primaria. Entonces poco por ahí, por ahí va la inquietud. Eh, sí, está bien, el, el webinar también fue con secundaria, es verdad, es verdad. Pero poco, sí. Enfocamos en la estructura, en el ejemplo, más que en el nivel, porque el profesor es profesor y se ajusta y autoaprende y autodidacta, va buscando los espacios para poder trabajar, ¿no? Ahí está en el, la página aprende en Casa, a esta altura ya los profesores saben bien cómo van estas experiencias de aprendizaje. Excelente, Jovita. Todo Yo creo el tiempo siguen sí. aprendiendo, es verdad. Los profesores nunca dejamos de aprender porque qué fuera de nosotros y nuestros estudiantes si dejáramos ese proceso. Forma parte de nuestro... O sea, el día que dejemos de querer aprender, mejor es desistir, ¿cierto, Lincoln? Sí, Jovita, muchas gracias. Es cierto. Eh, si la exploración la estamos haciendo con secundaria, no es que tengamos una preferencia. Eh, lo que vamos a construir ahora en Classroom van a ver que tiene una secuencia y puede ser muy rápidamente plasmada también en, los, en, en el nivel primario. Van a ver que es, es muy sencillo. Lo importante es entender esta parte teórica y dónde encuentro la información que me va a servir de base para este proceso. Gracias, Jovita, y a los profesores que, eh, que están pidiendo primaria. Eh, veamos ¿no? la forma en que podemos, este, de repente, hacer un taller este, distinto y poder trabajarlo exclusivamente con los de primaria. Pero vean, vamos al, al ejemplo que tenemos construida y a la experiencia para el día de hoy. Gracias por sus, por sus preguntas. Voy a compartir nuevamente mi presentación. Recordemos que habíamos visto estas tres ideas fuerza. ¿ok? Es un trabajo interdisciplinario, recuerden esa parte. ¿no? Y cuáles son las actividades que vamos a ir desarrollando. Ahora, todo esto que hemos visto, la experiencia de aprendizaje, la guía del docente que nos propone ese trabajo entre semanas y cada una de las actividades, ¿ok? Tenemos que trasladarlas ahora a nuestra aula virtual. Pero no debe perder en este caso las características, ¿no? Como tales. Tiene que mantener esa estructura. Muy bien. Nosotros hemos construido una propuesta que se las vamos a mostrar ahora para que no perdamos esa secuencia. Por favor, Vamos a hacerlo a través de crear una clase en Classroom, muy bien, para la experiencia de aprendizaje. Luego vamos a configurar esa clase de, eh, a nivel de experiencia de aprendizaje y vamos a crear los temas dentro de la clase a nivel de actividades. Mm, todavía no, no la tengo muy clara, perfecto. Vamos a lo siguiente. Las experiencias de aprendizaje se convierten en clases dentro de classroom, que vendría a ser el primer nivel. Es decir, yo entro a mi classroom y voy a identificar inmediatamente las experiencias de aprendizaje, porque eh, habíamos visto que para primer y segundo tenemos siete experiencias. Ah, muy bien, entonces voy a tener allí mis siete experiencias de aprendizaje o mis siete clases dentro de classroom. Muy bien. Cuando yo entro a una clase, lo que voy a identificar allí ya son los temas. Recuerden que habíamos trabajado la semana pasada en la creación de temas para organizar la información dentro de la clase. ¿Y quiénes son ahora los temas? Ah, los temas son las actividades de aprendizaje. En el ejercicio que estamos haciendo hoy, entonces, en una experiencia de aprendizaje, hemos encontrado que vamos a tener 14 temas. Estamos hablando de 14 actividades de aprendizaje. Ese vendría a ser mi segundo nivel. Y finalmente, el tercer nivel, ¿de qué está compuesto? De las subactividades de aprendizaje. Entonces, si yo tengo una actividad de aprendizaje, por ejemplo, reflexionamos sobre la participación ciudadana, etcétera, etcétera. ¿ok? Esa actividad de aprendizaje. Eh, que está a nivel de tema, seguramente va a tener algunas subactividades. Y las subactividades están compuestas, recuerden que hemos visto cómo crear tareas, cómo crear una tarea con cuestionario, cómo crear una pregunta, cómo crear un material, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa secuencia. Muy bien. Entonces, yo voy a entrar a mi aula virtual Classroom, y miren aquí yo encuentro en la imagen por ejemplo mis experiencias de aprendizaje. Yo veo aquí que tengo ya cinco experiencias de aprendizaje, ¿no? La primera que está en color verde, azul, ¿no? Está en gris, y, etcétera. No estamos viendo esa pantalla, por lo menos yo no la veo. Muy bien, eh, sí estoy compartiendo, pero permíteme, este, nuevamente, yo tengo retorno correcto, pero voy a iniciar nuevamente compartir por si alguien no no lo está viendo. ¿Me confirmas por favor, jovita? Sí, ahora sí. Muy bien. Entonces, yo entro a mi Classroom y miren, aquí veo cinco experiencias de aprendizaje, o cinco clases dentro de Classroom. Me voy a ir a la primera, la que está en color verde, ¿no? Y es mi primera experiencia de aprendizaje. Bueno, esta primera experiencia de aprendizaje, ahí tiene su denominación, tiene su código de clase, su propio vínculo a su salamit, etc. Para la experiencia de aprendizaje como tal. Muy bien. Ingreso yo a la clase... Y miren, aquí tengo ya plasmado mis actividades de aprendizaje. Y las actividades de aprendizaje están organizadas por temas. Y por ejemplo, aquí veo yo el tema que es actividad 14, comunicación, actividad 13, ciencias, actividad 2, etc. ¿no? Ahí están las áreas responsables, ¿no? en esta estructura que se está presentando. Entonces, mi organización dentro de la experiencia de aprendizaje, son los temas y los temas reciben el nombre de actividad. ¿Cómo podríamos implementar una actividad? Miren, vamos a hacer esa implementación. Una actividad de una experiencia de aprendizaje en el aula virtual. Eso es lo que vamos a hacer entonces ahora. Ya hemos visto toda la secuencia de dónde consigo la información, cómo la extraigo. ¿Ok? Y ahora voy a implementar una actividad de experiencia de aprendizaje en mi aula virtual. Muy bien. Lo primero, selección de una actividad tema de la experiencia de aprendizaje. Recuerden que ahí está la estructura de temas que nosotros ya conocemos. Y dentro de cada tema o de cada actividad vamos a poder crear tareas, tareas con cuestionario, vamos a poder crear una pregunta, un material o reutilizar una publicación que ya tengamos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer toda la secuencia para que no tengan problemas. ¿Qué actividad es la que vamos a implementar en nuestra aula virtual de Google Classroom? La actividad 14, ¿no? Que es la última actividad propuesta para, en este caso, para primer y segundo grado en secundaria regular. Muy bien. Un poquito de las ideas fuerzas para ir a la práctica. Recuerden que Dentro de la actividad 14 que vemos aquí, actividad 14, comunicación, tenemos subactividades. Y ahí está la subactividad 1, que es una pregunta, la subactividad 2, que tiene que ver con los materiales. Hay una subactividad 4, 5, etcétera, que ya vienen a ser tareas. Entonces, fíjense, esta parte de las subactividades ya está dentro de cada actividad. Y, por ejemplo, yo soy el docente de comunicación y a mí me encargaron, eh, de acuerdo a la estructura que hemos visto, trabajar con la actividad 14. Entonces, como yo soy de comunicación, voy a empezar a trabajar toda la actividad 14. A nivel de preguntas, materiales, tareas, y a eso le denominamos subactividades. Pero imaginemos que la actividad 14 no solamente interviene comunicación, puede ser que también intervenga matemática, ¿no? En algunos casos. Ah, muy bien. Entonces, las subactividades propuestas... Aquí van a ser construidas por dos especialistas. ¿no? El profesor de comunicación, que va a plantear sus propias subactividades, y el profesor de matemática, que también planteará sus subactividades. ¿Muy bien. En esa secuencia, entonces, es en la que vamos. Vamos a nuestro navegador y vamos a construir ahora nuestra experiencia de aprendizaje. Permítanme compartir mi navegador. Y todos listos, por favor. Cada uno va a trabajar con su propio navegador. Bien, permítame compartir nuevamente aquí mi navegador. Ok, ya lo tengo acá. Bien. Voy a abrir una nueva pestaña y voy a ingresar a mi Classroom. Ok, ya no he tenido que poner mi usuario y contraseña porque recuerde, yo ya estoy conectado aquí dentro del navegador con mi cuenta de Aprende en casa. Aquellos que no tengan su cuenta, su cuenta, perdón, aprende en casa, por favor, pueden usar su cuenta personal. Este, jovita, hay algunas preguntas por allí, por favor, que podemos ir respondiendo. Eh, revisamos ese instante ahora. A ver, ahí tengo. Sí, sí, hay una pregunta interesante de un profesor. Eh, mencionaba si para cada experiencia de aprendizaje se hace una clase o solo en la misma experiencia de aprendizaje cambiamos el nombre. O sea, utilizando la misma matriz, entiendo, ¿no? Si es que hay que hacer eso. En cada, en realidad el espacio es de los profesores, ¿no? Y podrían perfectamente ingresar y crear las clases y a cada clase asignarle propiamente, por cuestión de orden, una experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces ese es eh, por ahí va la inquietud del profesor. El tablón o novedades podría ser la sección, es el caso de secundaria. El tablón o novedades nos sirve un poco más para hacer la interacción con los estudiantes, no vincular los mensajes, estar al tanto de qué actividades vamos a estar realizando, cómo vamos a desempeñarnos en este periodo. Entonces, un poco más por ahí va la comunicación en el tablón o novedades. ¿no? Aquí ya tendríamos que estar trabajando a la altura de clase, ¿no? Algún profesor también preguntó, sí, si no, todavía no tienen cuenta Aprendo en Casa, tod todavía se les va a asignar la cuenta en Aprendo en Casa a través de los directores. Si hubiera alguna dificultad adicional, como por ejemplo se si ha presentado, que han cambiado la contraseña y después no la recuerda, si sucede ese tipo de situaciones que ya son un poco más específicas, sus tutores virtuales, les pueden facilitar un enlace para que se comuniquen con la mesa de ayuda, que ahí les podrían resolver. Jovita, muchas gracias. Sí, es importante estar aclarando la información. Este Recordemos, profesores, nosotros estamos eh, construyendo ahora una propuesta. Les estamos explicando cómo plasmar eh, la página y la información que tenemos que Aprendo en Casa que está construida a nivel de experiencias de aprendizaje, y usarla dentro de Classroom para ver eh, cuál es la mejor secuencia y cómo estructuramos la información. Yo sé que ustedes este, eh, tal vez nos den más ideas y puedan proponer algunos espacios diferentes, o tal vez han estado trabajando de alguna otra forma. ¿Ok? Muy bien, todo es válido. Recordemos, estamos construyendo, estamos eh, avanzando mucho en este escenario. Bien, estoy aquí dentro de mi Classroom, para continuar, y vamos a ir respondiendo poco a poco a las preguntas también que nos han estado haciendo y que he estado encontrando en el chat. Dentro de mi classroom, miren, yo ya tengo dos experiencias de aprendizaje, ¿ok? Pero algo muy importante que puedo hacer, eh, hemos estado haciendo ejercicios la semana pasada, no es que haya yo eliminado, simplemente lo único que he hecho es desplazar al espacio de clases archivadas. Para no tener confusión y no borrar la información que estuve construyendo anteriormente Simplemente eh, me he ido a clases archivadas ¿no? Y he ido archivando las clases en las cuales hemos estado construyendo anteriormente Y hemos compartido con ustedes Muy bien, entonces lo primero que voy a hacer aquí Elijo el signo más Y voy a decir crear una clase Muy bien Y aquí tengo algunos elementos importantes que debo ir identificando El nombre de la clase muy bien, el nombre de la clase ya hemos visto y hemos definido que es la experiencia de aprendizaje. En este caso, ¿qué experiencia de aprendizaje es la que estamos usando? Experiencia de aprendizaje número uno. Recuerden que para primer y segundo grado, en este caso que hemos visto de secundaria regular, eh, son siete experiencias de aprendizaje, ¿no es cierto? Las propuestas. Ok, solo vamos a trabajar con una. Y aquí, eh, en la parte de sección, voy a colocar el nombre de esta experiencia de aprendizaje. ¿Y de dónde extraigo el nombre? Ah, Muy fácil. Yo me acuerdo que habíamos revisado un documento que lo debemos tener por aquí. Okay, voy a subir hasta la parte superior y es la guía docente para la planificación curricular. Okay. Me desplazo un poquito más y aquí está el título de esta experiencia de aprendizaje 1. Promovemos la participación democrática y la convivencia de la diversidad. Muy bien, voy a copiar esto. Y me voy a mi aula Classroom y la voy a registrar aquí. Muy bien. Ya tengo ya la información. Bueno, asunto y sala, eso lo puedo llenar más adelante. No es obligatorio. Lo importante es que ya he identificado aquí los espacios. Algunos dirán, pero para poder diferenciar, si yo soy este, de, de áreas diferentes o voy a trabajar con, con varias experiencias de aprendizaje, ah aquí me gustaría diferenciar. ¿Cierto? Esta información de ciclo y grado podría poner ciclo 6, primer y segundo grado de secundaria. Perfecto. Y es lo que voy a hacer. Muy bien. Entonces el asunto no va a quedarse vacío, sino ya estoy refiriendo que esta experiencia de aprendizaje pertenece a este ciclo ¿no? y a este grado de secundaria. Voy a crear inmediatamente mi clase. Muy bien. Y estoy creando mi clase a nivel de una experiencia de aprendizaje. Sabemos que eh, lo primero que tengo que hacer aquí es involucrar a todos mis docentes, no involucrar a todos aquellos docentes de las diferentes áreas. Voy a hacer una configuración más rápida aquí también. Voy a desactivar el código de invitación, muy bien, porque estoy en construcción, no vaya a ser por allí que alguien pueda entrar y, y pueda desordenar un poco el curso, etcétera. Bueno, el vínculo en Meet lo voy a generar más adelante. La información ya está guardada. Voy a cerrar esta opción. ¿Ok? Y ya no tengo código de clase. Entonces, ya no puedo correr accidentes en que alguien pueda interferir en la construcción que estamos desarrollando. Lo primero que tendría que hacer aquí es invitar a aquellos docentes de las diferentes áreas. En este caso, me voy muy rápidamente a personas y voy a invitar a la profesora, en este caso, Jovita. Profesora Jovita Piedra está aquí, Escuelas Digitales 27. Muy bien, profesora Jovita, la estoy invitando. Y así podría ir invitando okay. a todos los profesores o los especialistas de las diferentes áreas. ¿no? Creo que no va a haber mayor inconveniente en ello. Miren que todavía no tengo alumnos, no tengo estudiantes participantes aquí, pero ya tengo un colaborador dentro de la construcción, en este caso, de esta experiencia de aprendizaje. Me voy nuevamente aquí a novedades. Perfecto. Ya estoy. Eh, recuerden que aquí pueden definir eh, los colores, eh, pueden definir diferentes este, fondos de pantalla, etc. El trabajo en clase es en el donde, eh, donde vamos a centrarnos. Recuerden que el trabajo en clase es una estructura que la hemos organizado a nivel de temas. ¿Pero qué organización de temas es la que voy a realizar ahora? Ah, muy bien. Yo tengo que organizar los temas aquí de acuerdo a como hemos visto en la diapositiva. Muy bien. Aquí, por ejemplo, habíamos visto que la organización que vamos a hacer a este nivel de temas es a nivel de actividades. Por ejemplo, aquí voy a colocar la actividad 1. Miren que todavía no estoy colocando el nombre. ¿Ok? Pero si voy a seguir una secuencia lógica, muy bien, tendría que identificar. Ah, muy bien, ¿cuál es esa actividad que vas a desarrollar aquí? Recuerden que habíamos eh, visto este documento. Permítanme, vamos a reducirlo un poquito para que podamos encontrar aquí nuestras actividades. Y aquí está, ¿no? La actividad 1, la actividad 2 2, ¿no? La actividad 5, etcétera, y están plasmadas allí cada una de las actividades y hacen referencia, ¿no? A cada este, subactividad que podamos desarrollar. Muy bien, pero quiero el documento propio de la actividad. Ah, muy bien. ¿Se acuerdan que habíamos descargado el documento propio de la actividad? Pero, profesor, no lo encuentro. Ah, me voy nuevamente a mi plantilla de Aprendo en Casa, aquí. Estoy en primer y segundo grado. De aquí me voy a desplazar a Exploramos y Aprendemos. Estoy en la primera experiencia de aprendizaje y aquí tengo todas las actividades. La actividad 1, ¿qué dice? Ah, reflexionamos sobre la participación. La actividad 2, ah, opinamos sobre... y así. Tendría que crear cada uno de ellos. Jovita, por favor, si me vas ayudando en construir eh, algunas actividades de ejemplo, nos vamos a centrar nosotros en construir la actividad 14. Estoy abriendo la actividad 14 y... Nos habla de difundimos nuestra propuesta de acciones para la participación democrática. Ah, muy bien. Aquí está el nombre de la actividad 14. Bueno, y aquí está toda la información necesaria de esta actividad. Si yo me desplazo aquí, voy a hacer lo mismo con cada una de las actividades. Vamos, me voy a mi clase. Estoy aquí, voy a crear mi primera actividad. Como veo que el nombre es un poco largo, ah, okay. la propuesta eh, sugiere también que hagamos y reduzcamos la mayor cantidad eh, de espacio para aprovechar un poco más el nombre. Muy bien, estoy aquí en la actividad 14 y aquí está, ¿no? difundimos nuestra propuesta, etc. Y yo lo voy a ir agregando aquí. Muy bien, aquí tengo ya mi actividad 14 y así voy a ir cargando cada una de las actividades. En este caso, todavía está en blanco, ¿okay? Voy a tener que crear publicaciones aquí. Vamos a ver si mi colega Jovita ya ingresó. Perfecto, miren, ya no aparece la opción de invitada. Quiere decir que ella ya va a poder ingresar aquí a trabajo en clase y va a poder ir construyendo junto conmigo cada una de las actividades. Recuerden que las actividades eh, se van a ir colocando en algún orden, ¿sí? Las más, eh, las que estoy creando ahora, van a ir siempre... En la parte superior y las más antiguas se van a ir eh, quedando hacia abajo. Yo puedo organizarlas, por supuesto, de acuerdo a la actividad que vaya a desarrollar. Muy bien, ya tengo la actividad 14. Ya la acabo de crear. Mi preocupación ahora es las siguientes actividades. Tal vez la actividad 14 es de comunicación. Ah, Yo soy docente de comunicación y aquí voy a hacer la propuesta de las subactividades. Pero también este, va a existir la actividad que sea la actividad 13. ¿Y la actividad 13 de qué se trata? Ah, muy bien. Reviso rápidamente la actividad 13. ¿okay? Y aquí habla de elaboramos un folleto u otro medio para difundir. Perfecto. Entonces, podemos trabajarlo también. Ya estaría aquí construida la actividad 13. Bueno, si hubiese ido en orden, primero hubiese creado la actividad 13 y luego la actividad 14. Entonces, miren cómo se está haciendo la construcción. Imaginemos que somos varios colegas que estamos empezando a, a construir esta experiencia de aprendizaje. Entonces, vamos a ir validando y construyendo una estructura de este tipo. Muy bien, la profesora Jovita seguramente en un momento más va a ir mostrándonos aquellas eh, opciones, aquellas este, actividades eh, que van a complementar lo que estamos desarrollando. ¿Ok? Muy bien. Pero nosotros ya tenemos algo más construido. Bien, me voy a ir al inicio. Y vamos a explorar un curso que ya ha construido esta experiencia de aprendizaje. Y si ustedes ven aquí, aquí ya tengo un curso construido. Y vamos a ver hasta dónde está avanzado y qué es lo que tenemos que Lograr nosotros. Me voy aquí. Aquí está mi experiencia de aprendizaje número uno, por ejemplo. Promovemos la participación democrática en diversidad. Muy bien. Recordemos, aquí tengo varios. Aquí hay otra experiencia de aprendizaje, por ejemplo. Esta de aquí, que ya está construida. Miren aquí. Ya tengo inclusive los mensajes de bienvenida. ¿Okay? Esto está en novedades, o en lo que algunos denominan o ven como tablón de anuncios. Aquí, por ejemplo, nos dice bienvenidos a esta primera experiencia de aprendizaje. ¿no? Esta es la bienvenida y aquí se está adjuntando ¿no? la experiencia de aprendizaje número uno. Y aquí está el archivo que se ha adjuntado para ese propósito. Muy bien, pero no solamente está aquí el mensaje de bienvenida sino cada una de las actividades que se van construyendo, como por ejemplo la actividad número 14, en la que estamos, la que estamos revisando ahora, también ha sido anunciada aquí en novedades. Ha sido anunciada con algunas instrucciones. ¿no? Nos dice por ejemplo aquí, hola, hemos llegado al término de la experiencia de aprendizaje. Claro, porque ya es la actividad 14. Es el momento de organizarnos para compartir nuestra comunidad educativa, acciones argumentativas, etcétera. Preparemos juntos nuestra exposición. Muy bien, aquí se está incitando también al trabajo colaborativo de los estudiantes. Y aquí no solamente es el mensaje, miren, que se está alcanzando, sino también se está usando la publicación de algunos materiales. Aquí hay una hoja de autoevaluación, un formato, en este caso de rúbrica. Aquí hay sus actividades que se deban desarrollar, pues es un archivo PDF, y aquí está la experiencia de aprendizaje como tal, ¿no? La, de la a, a, actividad este, 14. Y así se va a ir construyendo, ¿bien? Y seguramente he trabajado la misma estructura, no solamente con la actividad 14, sino con la actividad 13, la actividad 12, etcétera, Con cada una de las actividades que se hayan propuesto. Bien. Esta parte de novedades es muy importante porque nos permite conectar y nos permite publicar información ¿no? y tener una secuencia lógica eh, como quien dice yo tengo un blog personal y allí voy publicando todo lo que se va realizando en mi curso. ¿no? Ese es el espacio. Bien. Pero ¿cómo, ¿qué sucede en trabajo en clase? Allí está nuestra preocupación. Si ustedes ven aquí están todas las actividades. Miren. Por ejemplo, aquí está la actividad 1. ¿no? reflexionamos sobre la, la actividad 2, 3, 4, y ahí están todas las actividades. Y cada actividad ven que tiene una subactividad. ¿no? En este caso, por ejemplo, acá habla de nuevos retos, hay una tarea, hay una tarea sobre compartir nuevas reflexiones, etc. Nosotros nos vamos a centrar solamente en la actividad 14. ¿no? Por ejemplo, dice, difundimos nuestras propuestas. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos una pregunta, que es una subactividad. tenemos en este caso un material, tenemos otro material que es la subactividad 3, estoy entregando aquí materiales que están asociados a la actividad 14 y luego estoy dejando algunas tareas. La subactividad 4 es una tarea, la subactividad 5 es una tarea, pero miren, aquí sucede algo extraño, la subactividad 6 y 7 también es una tarea. ¿okay? Pero en este caso se está desarrollando de forma conjunta, tal vez eh, sea... Del profesor de comunicación, ambas podría ser, ¿no es cierto? Tal vez la actividad 4 sea de, de, del especialista de, de matemáticas, si fuese en conjunto o de repente es de uno solo, etc. Entonces, allí es donde ya vamos eh, haciendo uso de la planificación que hayamos este, presentado. Recordemos que es importante esa planificación y es importante la distribución y la organización de los tiempos. Esta secuencia entonces es la que se está proponiendo para que ustedes puedan plasmar la estructura que tienen en Aprendo en Casa a nivel de experiencias de aprendizaje dentro de nuestra aula virtual Classroom. Perfecto. Muy bien. ¿Vamos a lograr algo similar a lo que se está proponiendo aquí? Por supuesto que sí. Este ya es un curso terminado, pero nuestro curso todavía está algo vacío. Ah, muy bien. Regresamos, por favor, a nuestro curso y vamos a ingresar. Ok, aquí está la profesora Jovita, ya nos está acompañando. Ok, ahí eh, nos está dejando algunos mensajes. Y vamos al trabajo en clase. Y aquí en el trabajo en clase ya tenemos la actividad 14, la 13. Y miren, aquí está la actividad 12. La profesora ya nos está acompañando y está construyendo la actividad que es de su área. Muy bien. Yo ya no voy a trabajar en la actividad 12 porque eh, eh, a mí me compete solamente la actividad 14, por ejemplo. Entonces... Así los profesores podemos ir construyendo de forma colaborativa. Muy bien, yo voy a subir un poquito aquí mi actividad 14 para centrarnos en este espacio y poder allí seguir construyendo. Pero si yo veo mi actividad 14, ah, muy bien, voy a revisar el documento de mi actividad 14, permítame, aquí está mi actividad 14 y en esta actividad 14 me dice difundimos nuestra propuesta de acciones para la participación democrática. Muy bien, ese es el título. Tengo que revisar el documento. Acá me dice, ah, leemos y revisamos nuestra propuesta de acciones. Muy bien. Yo voy a empezar a construir y a plasmar las subactividades en función a este documento. Actividad 14. Muy bien. Yo voy a empezar a revisar. Bien, aquí dice leemos y revisamos. Perfecto. Aquí se propone una pregunta. Aquí también nos habla de planificamos nuestra exposición. Muy bien. Leemos la siguiente información. Miren. bien organizamos nuestras ideas y escribimos un guión en nuestra exposición, ¿no? revisamos y corregimos la estructura de la exposición, presentamos nuestra exposición. Ok, miren, esta actividad número 14 se va a ir subdividiendo en subactividades. Claro que aquí no están numeradas. Las subactividades acá no dicen, ah, muy bien, la subactividad 1 debería ser, leemos, Las subactividad, dos tal vez debería ser planificamos. ¿Ok? No hay una numeración aquí. Entonces, allí ya empieza nuestro trabajo. Nosotros debemos empezar a revisar y de acuerdo al contexto, de acuerdo al escenario en el cual yo me encuentro, yo puedo ir haciendo esos ajustes para poder ir este, orientando mucho de, de las actividades y las subactividades a mi realidad, ¿no? a mi espacio educativo. Muy bien. Entonces, ya hemos revisado este documento, hemos leído previamente ello y hemos llegado a sacar lo siguiente, las siguientes subactividades. Permítanme, voy a compartir ahora esas subactividades que ya se han preparado y los tenemos aquí en otro documento. Muy bien. Basándonos aquí entonces en la actividad 14, el día de, de ayer también ya se presentó. Hemos visto el documento que da origen a esto. Por ejemplo, lo que habíamos visto primeramente es crear una subactividad 1. Preparamos, nos preparamos para nuestra exposición. Comenzamos revisando nuestras propuestas, etc. ¿no? Yo empecé a construir aquí la información. Y voy a plantear una pregunta. ¿Para qué hemos desarrollado todas las actividades? Muy bien. Entonces, yo revisé todo el documento que les acabo de mostrar de la actividad 14. Y yo he ido proponiendo estas subactividades en base a ese documento. Tengo la subactividad 1, que debo plasmarla en mi Classroom. Tengo esta subactividad 2, ok. Aquí estoy proponiendo, por ejemplo, el uso de Jamboard, ¿no? ¿Para qué? Para intercambiar ideas sobre la exposición de nuestras propuestas. Entonces, en la guía que hemos visto hace un momento, de esta actividad 14, no nos dice, usa Jamboard. ¿no? Ahí no me está diciendo, por favor, en la subactividad que vayas a proponer uno, usa pregunta. No me está diciendo, usa Jamboard para poder intercambiar ideas. Entonces, allí ya surge, en este caso, nuestra habilidad de poder definir qué herramientas, por supuesto, de Google Classroom, eh, son compatibles y podemos ir utilizándolas aquí. Habíamos visto que en algún momento podemos incluir una sala de Meet, ¿no? Para tener una conferencia, una reunión. Ah, perfecto. Aquí estoy proponiendo dos. La primera es una pregunta que está a nivel de consulta. La segunda es publicar un Jamboard. Y tengo una tercera actividad. Ah, muy bien. Y esta tercera actividad, por ejemplo, es para que empiecen a construir, ¿no? Sobre recursos este, audiovisuales, recursos multimedia. Ah, muy bien. Y aquí estoy proponiendo una presentación de Google. Recuerden que esto se ha presentado también el día de ayer, esa estructura, solamente que ahora nosotros la estamos plasmando dentro de nuestra clase en Google. También se propone una subactividad 4. En esta subactividad 4, ¿no? Me dice, es importante que nuestras ideas estén debidamente organizadas, ¿no? Les dejo el mensaje, me explico las partes y, bueno, vamos a usar una presentación de Google. También aquí les estoy explicando este, a, a mis estudiantes que deberíamos usar un presentador de Google. Perfecto. Y así voy construyendo cada actividad y cada una de esas actividades con sus subactividades. Por ejemplo, aquí la actividad 14 tiene la subactividad 1, la subactividad 2, 3, y esto es lo que debo ir plasmando dentro de mi aula virtual. Muy bien. Muy rápidamente voy a hacer lo siguiente. Entonces, voy a crear mi subactividad. Déjame compartir nuevamente mi navegador para que ustedes puedan ver eh, cómo va a ser la secuencia que vamos a utilizar para este propósito. ¿Ok? Este es el documento base de la actividad 14. Y cuando yo voy a mi Classroom, vamos a verlo, estoy aquí dentro de mi aula virtual y lo primero que tengo que construir en mi actividad 14 es esa subactividad 1. Ah, muy bien. Entonces, voy aquí a crear. y había visto que es del tipo pregunta. Voy a crear. Y su actividad tipo pregunta. Muy bien. Lo primero que voy a hacer aquí es simplemente identificar en qué tema. Y recuerden que estoy trabajando en la actividad 14. Eh, voy aquí a la actividad 14. Perfecto. Y aquí voy a plasmar la pregunta y voy a dejar las instrucciones. Bueno, como yo lo había preparado ya en un documento, ya lo tenemos allí. Lo único que voy a hacer es simplemente colocar así. Voy a copiar y pegar. Permítame. Lo coloco aquí, la subactividad número uno. Nos preparamos para nuestra exposición. Y las instrucciones, por supuesto. dejan aquí las instrucciones. ¿Sí? Las voy poniendo aquí. Y el mensaje completo es comencemos revisando nuestras propuestas de acciones y el folleto que realizamos en las actividades anteriores. ¿No? Mire el camino recorrido hasta llegar a la actividad, reflexiona sobre el progreso, etcétera. ¿Puedo añadir algunos documentos que complementen esta subactividad? Claro que sí. No, en este caso simplemente estoy pidiendo respuesta a esta pregunta. ¿Para qué hemos desarrollado todas las actividades? Ah, muy bien. Y aquí tengo la opción de ponerle respuesta breve o opción múltiple. En este caso voy a dejar como respuesta breve. No voy a dejar alternativas, simplemente tienen que participar aquí. Recordemos que esta subactividad la estoy proponiendo de esta manera. No es rígido. Ustedes podrían proponer alguna otra forma de plasmar las subactividades. ¿Podría yo apuntar algún documento de Google Drive? ¿Podría yo subir un archivo? ¿Podría tal vez agregar un vínculo o agregar un video de YouTube ¿no? para que puedan revisar estas subactividades? ¿O tal vez podría yo construir en este momento alguna plantilla o algún documento? Ya sea este, usando el procesador de texto de Google, eh, Google Documentos, presentaciones o podría alcanzar tal vez alguna hoja de cálculo o alcanzar algún dibujo o un formulario. Bien, en este momento se lo voy a dejarlo aquí. Me voy aquí a la derecha. ¿Para quienes bueno, solamente para el curso que estoy construyendo en este momento, recordemos que la experiencia de aprendizaje número uno es la que estoy construyendo ahora, pero imagínense que tenga la experiencia de aprendizaje también, este, de la experiencia de aprendizaje número dos, y yo puedo proponer la misma sus actividades. Ah, muy bien, podría hacerlo también. Lo voy a dejar aquí. Muy bien. ¿Quiénes son los alumnos que van a visualizar esto? Todos los alumnos. ¿no? no tengo la opción de escoger alumnos porque todavía no tengo estudiantes matriculados. Entonces, simplemente elijo todos los alumnos. Y eh, si voy a tener algún puntaje, simplemente voy a dejarlo sin calificar. ¿okay? Voy a pedir, en este caso, la construcción eh, a través de sus mensajes breves que nos puedan dejar. Y alguna fecha límite. Eso sí es importante. ¿okay? Si ustedes han trabajado multidisciplinariamente con docentes de diferentes áreas, de seguro que han ido planificando también en el tiempo, es decir, este, durante las tres semanas, qué actividad se va a desarrollar la primera semana. Dentro de esa primera semana, las subactividades se van a ir distribuyendo también en tiempos. A manera de ejemplo, yo voy a elegir, tal vez que esto va a vencer este día, martes 14. Recuerden, por favor, es importante la hora. Si yo no pongo una hora, normalmente se queda con las 23 horas 59 minutos. Ah, perfecto. que este, hizo este horario es muy complicado para los jóvenes. Voy a dejarlo en las 8 de la noche. Muy bien, ahí está el martes 14 de septiembre, 8 de la noche. Y miren, aquí tengo una opción. Los alumnos pueden responderse entre sí. Es decir, un alumno publica su respuesta y otro alumno puede construir sobre la respuesta. Muy bien eso depende de cómo quieran ver este, la objetividad ¿no? de esta actividad los alumnos pueden editar su respuesta podrían cambiar su respuesta okay, aquí yo podría marcarlo no en este caso lo voy a dejar así como está construida la propuesta y puedo inmediatamente lanzar la pregunta o recordemos que podemos programarla en el tiempo pero qué pasa si estoy en construcción y todavía no lo tengo listo ah podría guardarlo como borrador muy bien en este caso yo para ver la información, ya estoy publicando la subactividad 1. Nos preparamos para nuestro, etcétera. Ya está construido allí. ¿Ok? Muy bien. Y pues así voy a ir construyendo la siguiente subactividad. Pero vamos a lo siguiente. Me voy a desplazar aquí a un curso que ya uh, tengo. Es una especie de curso copia. ¿Ok? Aquí está este curso de experiencia de aprendizaje número uno Y miren, en trabajo colaborativo, ¿qué es lo que hemos hecho? Se han propuesto todas las actividades. Aquí está la actividad 14, aquí está la actividad 1, 2, 3, etc. Pero si ustedes ven, todas las subactividades han sido construidas a nivel de borrador. ¿Ok? Quiere decir que hemos coordinado con el grupo de eh, docentes especialistas de las diferentes áreas y hemos construido juntos. Tal vez eh, lo hemos hecho este, en una sesión de trabajo, en varias sesiones, cada uno de forma individual, etc. Pero como todavía no han iniciado esta experiencia de aprendizaje, por ejemplo, lo único que hemos hecho es publicar todo a nivel de borrador. Porque podemos seguir construyendo, mejorando u optimizando. Entonces, si yo me voy a la subactividad 1, por ejemplo... ¿Okay? No tiene fecha límite. Aquí está. Nos preparamos para nuestra exposición. Ya está listo para ser publicado. Entonces, lo que puede hacer aquí es el docente empezar a publicar a medida que va iniciando las actividades de acuerdo al tiempo. ¿no? Dentro del de cronograma de esas tres semanas que implica, por ejemplo, esta experiencia. Lo mismo aquí con la subactividad 2. ¿no? Si ustedes ven aquí, en la subactividad 2 se ha propuesto crear un Jamboard. Ah, muy bien. Seguimos avanzando, dice aquí, ¿no es cierto? Muy bien. En nuestra próxima sesión utilizaremos Jamboard. Ah, ahí está. Para intercambiar, etc. Ya está creado y miren, todo se ha ido creando a nivel de borrador. Está listo para ser reutilizado. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede cuando yo ya tengo todo construido y ya voy a tener participantes, estudiantes aquí. Seguramente que hay varios profesores que vamos a ir colaborando. Lo único que voy a tener que hacer aquí simplemente es ir activando o publicando cada una de las subactividades. Entonces, podemos inclusive distribuirnos en momentos, ¿no? Un momento para la construcción y luego un momento para ir publicando aquellas actividades. Porque si las actividades yo las voy a empezar a publicar cada una de estas subactividades 1, subactividad 2, subactividad 3, etcétera Las voy a ir publicando sin fechas. El estudiante normalmente este, no va a saber cuál debe desarrollar primero, ¿no? porque todas las va a ver en, al mismo tiempo también. Entonces es importante ir dosificando ¿no? y entregando la información en, en esa secuencia recordemos que eso obedece a la planificación que ustedes deben hacer. Lo que estamos mostrando nosotros es una propuesta. Seguramente ustedes van a proponer algunos nuevos ajustes adaptados mucho más al escenario que ustedes tienen y también a la realidad. Recuerden que este trabajo que estamos haciendo eh, en una computadora, por supuesto, también puede ser plasmado a través de una tablet. ¿no? Hay muchos que han sido beneficiados con tablets, ¿no? en el caso de los jóvenes, ellos van a interactuar desde allí. Al igual que ustedes, por supuesto, van a poder hacer uso de esos medios. Entonces, ¿hay mucho que construir ahora? Sí. Pero imaginemos, ya terminé la experiencia de aprendizaje este año. ¿Al próximo año voy a tener la misma experiencia de aprendizaje? Tal vez sí. Y lo más importante es que ya tenemos algo construido. Lo único que voy a poder hacer es reutilizar mucha de la información que ya he construido. ¿no? Imagínense, ya el año pasado, este, bueno, este año hacemos un trabajo de planificación y miren, tengo todas mis actividades, mis, sub, mis subactividades ya construidas. Nos ha valido tiempo y esfuerzo. Al próximo año podemos ir mejorando esta construcción que hemos hecho. Podemos estar incorporando nuevas herramientas. Podemos ir integrando alguna planificación un poco más este, rápida. Porque ya, y ágil, porque ya tenemos la experiencia base ¿Ok? Entonces, en ese contexto. Permítame, entonces, regresar a la clase y vamos a continuar con nuestra construcción. Muy bien. Regreso aquí a trabajo en clase y aquí está mi actividad 14. Voy a crear ahora mi actividad. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de Jamboard? ¿No es cierto? Muy bien. Voy a crear aquí y voy a publicar un material y aquí me dice agrega o crea materiales. Ah, entendido, perfecto. ¿no? Hay una propuesta aquí para poder yo ir agregando. Bien, voy a hacer lo siguiente. Mm, ya tengo yo creado el título y voy a pegarlo aquí. Recuerden que aquí estoy creando mis subactividades, seguimos avanzando y voy a traer el texto. Aquí está. El texto. Pronto. Entonces, en nuestra próxima sesión utilizaremos Jamboard. ¿Ok? Para esta subactividad, yo he visto conveniente que el Jamboard sería la herramienta adecuada para que los alumnos puedan intercambiar propuestas, puedan empezar a, a interactuar en ese sentido. Responde las preguntas que aparecen en cada marco de Jam, ¿no? De acuerdo al ejemplo. ¿Ok? Y bueno, finalmente nos vemos en el Jamboard. Aquí, entonces, yo ya tendría que eh, empezar a, a trabajar de la siguiente forma. Podría buscar ¿no? el archivo o mi, mi Jamboard aquí en Google Drive. Podría subir, bueno, en este caso no voy a subir un material extra. Podría agregar el vínculo de Jamboard, si es que ya lo tuviese, agregar un video adicional o voy a adjuntar un elemento. En este caso, yo tengo el Jamboard, me he copiado la dirección compartida que tengo del Jamboard Aquí, y lo vamos a ir agregando como un enlace. Muy bien. Si ustedes ven aquí, OK, ya aparece eh, el enlace al Jamboard y me está pidiendo una identificación. Bueno, normalmente esa es la estructura de, y es cómo va a funcionar. Pero recordemos lo siguiente. Aquí yo puedo ver para quiénes estoy publicando y para qué experiencia de aprendizaje. Yo me quedo con la experiencia de aprendizaje 1 que estamos construyendo. ¿Dónde voy a colocar esta subactividad? Ah, muy bien. Esta subactividad la voy a colocar aquí en la actividad 14, que es la que estoy construyendo. ¿Se ¿Vale? bien? ¿Y puedo publicarlo? Claro que sí. Lo voy a publicar. Muy bien. Ahí tengo mi subactividad 1 y subactividad 2. Bueno, yo tengo una secuencia. Voy a ordenarlo un poco para que tenga esta estructura. Perfecto. Y así... Voy a construir también, de acuerdo al documento que estaba viendo, aquí está mi actividad 14, repasando nuevamente para aquellos que se están conectando. Estamos viendo la experiencia de aprendizaje 1, primer y segundo grado en secundaria regular, y estamos trabajando en la actividad 14. Lincoln, aquí estamos... podría ser pertinente contestar algunas preguntas que justamente tienen que ver con esta construcción, un poco más apuntando al, al uso del Classroom. Te las transmito. Adelante, Jovita. Claro que sí, por favor. Primera pregunta. Luego de crear actividades, ¿puedo editarlas? Segunda pregunta. Creo que te las planteo las tres para que un poco la, la, la manejes en forma conjunta. ¿Te parece? Te parece muy bien. Ok, sí. adelante. Primero, la edición de actividades. Después, ¿puedo trasladar subactividades, es decir, tareas, no a una nueva clase? Las que ya tenía en un, en un sitio, las puedo llevar a otro. Y tercera, Podría, yo soy profesor de primaria. ¿Puedo invitar a otros docentes de otro salón a participar de mi clase? Perfecto, Jovita. Claro que sí. Muy bien. Eh, estando ya en este espacio compartido, vamos a responder esas preguntas antes de eh, revisar nuevamente nuestra actividad 14. Estoy aquí dentro de mi clase dentro de Google Classroom. Muy bien, voy a ingresar allí. Recuerden que en todo momento, como nosotros somos propietarios, okay, nosotros hemos creado, tengo las opciones de edición. Desde la opción de edición del nombre, la carátula, el diseño, etcétera Y una vez que esté dentro, también van a tener los permisos y las opciones de edición las personas con las cuales yo esté trabajando o haya colaborado. Por ejemplo, aquí en este curso, la única persona eh, que pueda trabajar y modificar soy yo pero recuerden que en el curso eh, en experiencia de aprendizaje que estamos construyendo juntos, muy bien, aquí yo tengo a la profesora Jovita. Ahora, ¿puedo invitar a otros docentes que puedan colaborar aquí? Claro que sí, pero esa persona va a tener eh, necesariamente que tener su cuenta Aprendo en Casa. No puedo invitar a alguien externo que no tenga su cuenta Aprendo en Casa. ¿Ok? Entonces, la profesora Jovita ya tiene su cuenta aprende en Casa. Ella es de la especialidad de matemática. Muy bien, y ella va a intervenir en la construcción justamente de aquellas actividades que estén asociadas a su área. Perfecto. Pero en algún momento la profesora Jovita de repente ya no va a ser la, eh, la profesora que me va a apoyar en esta experiencia de aprendizaje. Tal vez haya otro docente encargado. Ah, muy bien. Entonces, yo puedo ya uh, retirar a la profesora Jovita aquí y podría incorporar a cualquier otro docente, ¿no? que me pueda ayudar y pueda colaborar en esta, en este caso, en esta experiencia de aprendizaje. Ahora, miren, yo lo estoy viendo institucional. Pero ¿Qué pasa si existe un especialista muy hábil, tal vez, eh, que trabaje en otra institución? Ah, y, y todos los que tengan su cuenta Aprende en Casa, recuerden que pueden colaborar. Yo puedo invitar también a otro profesor especialista y que me ayude a construir, o a revisar, a validar ¿no? la información que yo esté plasmando. Creo que por ese lado no hay mayor problema en poder invitar a alguien. Recuerden que debe tener su cuenta premetada. ¿Todas las actividades y todo lo que estamos creando puede ser editado? Claro que sí. ¿no? Aquí tengo las opciones para poder yo, por ejemplo, cambiar el nombre de esta actividad. Recuerden que esto simplemente es una representación del tema. ¿okay? Puedo cambiar el nombre, puedo eliminarlo finalmente si es que no lo voy a utilizar. Puedo desplazarlo arriba y abajo. Y lo mismo puedo hacer con cada una de las subactividades. Puedo editarlas. Por ejemplo, esta primera subactividad tal vez eh, no estaba planteada de acuerdo a, a los tiempos o, o de la forma correcta. Muy bien. Yo podría tal vez editar para controlar los tiempos. Podría borrarla tal vez. ¿Ok? Ahora, muchos están preguntando también, ¿Podría yo trasladar sus actividades? Claro que sí. ¿Estas sus actividades, por ejemplo, la puedo trasladar a otra actividad? Sí, podría hacer eso. Tal vez no la he colocado en el lugar correcto y podría yo colocarlas en otra ubicación. Pero también podría crear, mire y elegir la opción de reutilizar una publicación. ¿Ok? Esa es una opción que tal vez no la han explorado mucho, pero mire yo puedo buscar en cualquiera de aquellas Clases que tenga dentro de Classroom, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Experiencia de aprendizaje número uno, muy bien, ¿ok? Aquí tengo la información que se ha ido publicando y yo puedo elegir, por ejemplo, la subactividad número 3. Tenemos la siguiente información. Ah, muy bien, esta subactividad número 3 la voy a reutilizar, muy bien, aquí está la opción reutilizar, Vamos a ver. Me la trae aquí a esta nueva experiencia de aprendizaje que estamos construyendo con la profesora Jovita. Ok, y me permite. Ah, muy bien, es una subactividad 3. Leemos la siguiente información. Perfecto. Y revisa la secuencia como está. Ah, reviso la información que sea pertinente porque le estoy trayendo, recuerden, de otra experiencia de aprendizaje. Puede hacer que tenga que hacer algún ajuste o alguna mejora. Muy bien. ¿Está el material también construido aquí? Sí, está el material, correcto. Ok. ¿Dónde lo voy a publicar? En el curso que estoy construyendo con la profesora Jovita. Muy bien. Está visible para todos los alumnos. ¿Y en dónde voy a ubicar esto? Ah, ok. En la actividad 14 me dice que es donde la estoy ubicando. Simplemente le voy a decir pública. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Muy bien. He traído esta subactividad 3. De esta actividad 14 de otro curso. En otras palabras, de otra experiencia de aprendizaje. La estoy trayendo aquí y la estoy reutilizando. Claro, debo revisar muy bien la pertinencia. Pero, ¿cuál es el inconveniente que tengo? Esta actividad siempre va a viajar, esta subactividad, perdón, siempre va a viajar con el tema, con su actividad. Bueno, esta subactividad es pertinente que esté aquí, en esta posición, porque es la subactividad 1, 2 y 3, y esta de aquí que difundimos nuestras propuestas, simplemente no la voy a considerar porque ya la tengo aquí abajo. Se me está duplicando. No la voy a borrar. Muy bien. ¿Vas a borrar este tema? Sí. Y ya está. Miren, esta subactividad 3 no la he tenido que construir de cero. Simplemente la he traído del otro, de la otra experiencia de aprendizaje, ¿no? Y ya está aquí con todo y materia. Muy bien. Entonces, estas opciones de reutilización eh, de... Los recursos, los materiales, las tareas que vaya yo a este, eh, necesitar, las puedo ir plasmando de esa forma. Entonces, esta construcción, eh, recuerden, no es rígida. ¿ok? Es una propuesta que estamos alcanzando y ustedes puedan hacer el mejor uso. De alguna manera, ustedes van a poder ir potenciando aquellos elementos que conocemos, sí, y eh, ir incorporando aquellas herramientas también que estén asociadas. Por ejemplo, ya voy a incorporar Jamboard, voy a incorporar el uso de diapositivas, voy a incorporar una serie de herramientas y materiales que podamos ir trabajando en ello. ¿Cómo finalmente se va a ver? En este caso, mi experiencia de aprendizaje. Ah, muy bien. Ya tendrá su tablón de anuncios en la parte de novedades, donde aquí se pueden hacer referencias y publicaciones, como ya lo hemos visto. Y donde se va a centrar mucha de la actividad docente y estudiante está aquí en cada una de las actividades de esta experiencia de aprendizaje y el trabajo está plasmado en las subactividades. Ahora recordemos que son subactividades eh, propuestas por áreas, no por diferentes especialistas, ya sea que las tres subactividades tal vez son del área de comunicación, no de repente la primera y segunda es de comunicación y la tercera es de matemática, etc. Entonces ya viene ahí el trabajo colaborativo. Una vez que yo ya tenga construida mi experiencia de aprendizaje, muy bien, todo va perfecto, ya está listo para el lanzamiento. Mi experiencia de aprendizaje es cuando yo voy a ir incorporando a mis estudiantes. Ya los puedo ir incorporando aquí, los puedo ir invitando de forma individual, tal vez aquí. O lo otro que puedo hacer, recordemos que tenemos el código de clase que puedo ir compartiéndolo desde aquí. Y ese código se los puedo ir entregando por diferentes medios, por redes sociales, tal vez ese código se los puede ir entregando, este, de repente en algún documento que se les haga entrega, etcétera, ¿no? de muchas formas. Y ahí los alumnos se van a ir registrando. Muy bien. Recordemos que ellos tienen más habilidades allí y son más rápidos en poder llegar al curso que tal vez nosotros, ¿no? Este, como estamos en la estructura. Y recuerden que también una vez que tenga ya todo construido y ya haya invitado estudiantes, debemos tener, eh, eh, eh, darnos por enterados de que ellos van a escudriñar hasta el último rincón y van a empezar a resolver, a actuar, a participar. ¿no? Eh, por eso en algún momento habíamos visto que muchas de las opciones quedan guardadas en borrador y se van publicando paulatinamente para ser desarrolladas y ejecutadas en su momento. Muy bien, este, profesores, lo que tenemos que hacer aquí entonces ahora para generar nuestro entregable es simplemente me voy aquí al engranaje o al pequeño engrane que tenemos allí y lo que voy a hacer es obtener el vínculo de mí, en este caso el vínculo del curso que hemos creado. Yo voy a activar aquí, por ejemplo, el código de invitación y aquí voy a obtener el vínculo de invitación. Este vínculo de invitación es el que ustedes deben entregar, ¿no? Directamente en, nuestra, en nuestro formulario de entregables. Eh, nuestra colega Jovita ya compartió por el chat este el formulario de entregables. Entonces, este es el vínculo que yo voy a elegir allí. Y en el formulario de entregables, eh, yo tengo que plasmar esa información. Jovita, si me comentas, por favor, y si nos puedes hacer eh, de repente un, un recuerdo muy rápido de cómo poder hacer la publicación de la evidencia. Yo estoy mostrando aquí el registro de evidencia. Sí, sí, sí. Pues justo tengo los vecinos que han aprovechado en construir, no sé si se filtra el ruido. Sí, efectivamente, en el formulario de evidencia que he compartido, acabo de compartirlo, lo voy a volver a compartir por si acaso. En el formulario de evidencia, les piden, es muy sencillo, solamente deben llenar su su DNI y en la parte eh, siguiente poner el vínculo. No hay más, no hay más ciencia, es solamente eso, su DNI, aceptar la cuenta con la que están registrados si es Aprendo en Casa, va fabuloso. Si no tienen cuenta, Aprendo en Casa con la cuenta que están trabajando ahorita, hay una consulta reiterativa de los profesores, entonces, para hacer esto, ¿los alumnos van a tener que tener su cuenta Aprendo en casa? ¿Lincoln? Preguntan eso. sí si la, los alumnos efectivamente claro. van a tener que necesidad de la cuenta Aprendo en casa, que va a ser entregada por los directores? Por supuesto que sí, Jovita. Muchas gracias por por recordar y a los profesores por preguntar. Recuerden que si yo estoy trabajando con mi cuenta Aprendo en Casa, los estudiantes y colegas deben tener también su cuenta Aprendo en Casa. ¿Qué pasa si este, un profesor está trabajando con su cuenta Gmail? No va a poder incorporar a estudiantes con su cuenta aprende en Casa. Recuerden que están restringidos por dominio. Entonces, tanto profesor como estudiantes deben usar su cuenta Aprendo en Casa. ¿Ok? Bien, Jovita, muchas gracias. Recordemos que si algún profesor todavía no tiene su cuento Aprenda en Casa, ok, está en proceso de poder ser compartido y actualizado con ustedes. Un profesor preguntaba, Lincoln, eh, ¿de dónde sacas las subactividades? ¿Son actividades que uno crea o, o nos regimos solamente por los documentos que nos da Aprenda en Casa? Lo que hemos hecho aquí para proponer las subactividades es basarnos en ese documento que hemos encontrado en Aprendo en Casa. Y este documento de Aprendo en Casa tiene la construcción ya de todas las actividades propuestas. Lo único que tenemos que hacer es desglosar de allí, de esa actividad 14 que hemos visto, desglosar las subactividades. Yo creo que es un trabajo que vamos a hacer, sí, de análisis previo del documento y extraer de allí esa información para plasmarla en subactividades ese es el escenario sí, que, sí, que se ha propuesto? Tipo, ¿Qué recurso me conviene más, ¿cierto? Un Jamboard, quizá, no, o lo que tú has usado. exacto Exactamente, porque eh, las actividades no nos proponen usa esta herramienta, usa esta otra herramienta. Lo único que está haciendo es eh, proponernos qué es eh, lo que debemos realizar o qué información es la que vamos a ir extrayendo. Por eso es importante. La construcción allí y el conocimiento de cada uno, porque tal vez para alguien pueda significar, no, para mí Jamboard es la herramienta ideal. Y tal vez alguien diga, no, eh, yo creo que en un PowerPoint podemos plasmarla también. Entonces el conocimiento previo que hemos tenido de las herramientas también nos va a ayudar a elegir cuál va a ser aquella secuencia o cuál va a ser aquella herramienta que vamos a utilizar en cada una de las subactividades. Sí, Jovita, si tuviésemos alguna pregunta más, por favor, estoy igual atento. Sí, sí. pregunto a un profesor si al término de de, de una determinada edad y yo genero una nueva experiencia de aprendizaje, ¿debo invitar de nuevo a los estudiantes volver a llenar esa información? Así es. Eh, hay dos formas de hacerlo. Una es que eh, yo tengo una experiencia de aprendizaje base y puedo ir reutilizándola con los alumnos ya matriculados, o también la otra es por cada actividad de aprendizaje yo tendría que matricular a los alumnos de forma individual o la estrategia que hemos estado notando y mostrándoles en cada una de las capacitaciones es que ustedes puedan compartir el código de la clase. Al momento de compartir el código de la clase, el alumno inmediatamente puede ir registrándose. Y van a ver que con ellos es muy fácil, es muy rápido esa secuencia. ¿Ok? Excelente, Lincoln. Gracias. Bien, profesores, este, recuerden que ustedes eh, tienen que compartir el enlace a, a su clase de Google Classroom. Esa actividad ya la hemos realizado anteriormente. Simplemente tienen que plasmar al menos una subactividad, ¿no? dentro de una actividad de su experiencia de aprendizaje. Recuerden que estamos en proceso de construcción y si tenemos muchas dudas, también los invitamos a los siguientes workshops. Podemos conectarnos en algún momento al workshop que eh, tenemos el día de hoy, el día de mañana y el día viernes. Inclusive el sábado también se está abriendo un grupo de workshop para que ustedes puedan repasar un poco la secuencia. Repasemos el enfoque. Si tenemos dificultades, muy bien. Estamos allí también, el grupo de especialistas, para poder acompañarlos. Estamos construyendo una propuesta. Lo importante es que ustedes entiendan cómo es la secuencia que se está proponiendo. Y luego, seguramente, ustedes van a tener propuestas nuevas y mejores a las que hemos identificado. Jovita, yo simplemente este saludar y agradecerte por la actividad que hemos desarrollado el día de hoy, Agradecer a cada uno de los participantes. Estamos ajustados en tiempos. Recordemos que tenemos otra actividad este inmediatamente. Un muy fuerte abrazo a todos. Somos más de 220 personas en sala y qué bueno poder contar con todos ustedes. Eh, un fuerte abrazo de mi parte. Les habló Lincoln Delgado y Jovita, por favor, tus palabras de despedida. Muchas gracias, profesores. Toda la energía de este grupo de 200 profesores es una maravilla. Nos, vamos, nos vemos en, la siguiente, en los siguientes workshops. Seguramente los vamos a encontrar ahí. Hasta luego.